¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Estamos ya en un nuevo capítulo de Ataque Directo de Forma Online acá desde la casa trabajando. Eh, se ha movido mucho el fútbol, no solo en tercera, también hay noticias de lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. Y para eso traigo ahí a mis fieles acompañantes, que me traen varias noticias, generan todos los contactos, las gestiones. Y vamos a presentar a, al primero de, de mis queridos acompañantes, él es José Ángel el poeta de relato auspiciado por New Leprint y por nuestros amigos Josman. ¿Cómo está, poeta? Bien, bien, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en, en sintonía de Ataque Directo a través de Tuzona X, arroba X en Instagram, Ataque Directo, arroba, Ataque Directo Radio y de la misma forma nos pueden buscar a través de Facebook e eh, Instagram. Bien, un poco con un poquito triste, un poquito decepcionado también de, de todo un poco con lo que se ha ido aconteciendo porque se, a ver, tratando de hacer súper resumido, se dio una información durante la semana en un medio italiano que hace referencia a lo que es la tercera división en, en el país y hablaba de que iba a estar todo congelado. Ahora sale que, que bueno, que se filtró el, el, el protocolo estándar para, para los clubes. Y termina sabiéndose que se va a iniciar de todas maneras el torneo Que en parte es bueno, pero también es que ser realistas Sobre las condiciones, eso y mucho más por supuesto vamos a hablar en el programa Así es, hay harta noticia, eh, fuimos noticia ahí eh, a nivel internacional Hay harto que comentar Por eso también viene otro de nuestros colegas, nuestro acompañante Alexis González, que desde su casa es presentado por Corur Indumentaria Deportiva y Aqua Antu ¿Cómo está Alexis González? Bien, bien muchachos, contento de estar otra esta semana aquí, eh, participando en el programa, ahí tenemos un pequeño problemita con internet, parece que, que se está cayendo la antena, pero, pero contento. vamos a hacer lo posible para estar en el programa, esperemos que el internet nos acompañe. Sí, hoy día parece que están algunos inconvenientes, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Para el día de hoy tenemos un, un gran invitado, un, un hombre con historia, con recorrido a nivel profesional, profesional. Eh, en el fútbol, ya sea de aquí de nivel nacional. Y también llegó a dar su impronta al fútbol de tercera división como director técnico. Ha hecho excelentes campañas, ha estado con un equipo que le cambió la cara de, en cuanto a lo futbolístico. Y la gente ya lo ha visto en sus campañas de anteriores. Así que, bueno, nuestros amigos de Bazar Cafetero y Fede Chile presentan a nuestro invitado de hoy, Don Pablo Galdames ¿Cómo está, Pablo? Hola, ¿cómo les va? Contento de poder participar hoy día en su programa y de alguna forma empapándonos de, de la actualidad de nuestra categoría, esperando por supuesto que, que primera, eh, primeramente la, la salud está entre todos y que, bueno, que nuestros jugadores, todo lo que toda la gente que compone esta, esta categoría, esta división, podamos volver a retomar paulatinamente lo que es la actividad. Don Pablo, eh, cuéntenos cómo se encuentra usted en su situación como familia, fuera del fútbol, en eh, familia, cómo está dentro de todo esto lo que es el aislamiento y la, la pandemia. Bien, gracias a Dios mm. estamos bien. Estoy con mis hijos en la casa. Mi hijo mayor, bueno, como ustedes saben, juega en Vélez, en la Argentina. El club lo autorizó para, para poder viajar, para poder estar acá en familia. Estamos en, en una casa que tenemos en el campo y, y bueno, esperando por supuesto, esperando que también ellos de alguna forma puedan ir retomando la, las actividades hay, hay un, un, un inicio tentativo de cuando volverían eh, tienen la fortuna y la suerte de poder entrenar acá en la casa tenemos bastante espacio, ellos han hecho una rutina eh, bastante intensa a día, del día a día eh, bueno, y mi hijo Pablo el Mayor se conecta todos los días vía Zoom con, con el plantel de Vélez se entrenan todos los días, el, inicia las la, la, la jornadas muy temprano, a las 8 y media de la mañana, a las 10 están entrenando los chicos con, con Unión Española. Así que he, he tenido también la suerte de poder de, de alguna forma poder entrenar con ellos, algo que no, no se hace habitualmente. En lo personal, con mi agenda laboral bastante cargada, cuesta. Pero esta pandemia nos ha servido para bueno para compartir más en familia y también poder entrenar, que es algo que, que se, normalmente no lo hacemos nosotros. Sí, y es bueno, porque se reencanta un poquito y también esto que nos cuenta le, le ha servido, eh, me imagino, para ver otras realidades de cómo está funcionando el fútbol en otros equipos y en otras categorías. Sí, por supuesto. Bueno, siempre estamos muy al pendiente de lo, de lo que pasa tanto a nivel nacional como internacional. Y claro, eh, creo que hay que de alguna forma ir copiando lo que se está haciendo en los países que ya han iniciado la competencia. Creo que es el camino a seguir, lamentablemente... Al principio se va a tener que jugar con, con muy poca gente, capaz que si sí, hasta sin público, eh, y con los protocolos correspondientes a, de, de sanitización, y en ese sentido creo que la ANFA ya está elaborando un, un, un, un anticipo, hoy en la noche tenemos reunión a las 9 de la noche con, con los dirigentes, los demás también, tirando líneas hacia adelante para ver qué, qué es lo que, cómo se viene, con fechas tentativas, a pesar de que acá en la región metropolitana el tema está bastante complejo, muy complicado, pero sí de acá a dos meses deberíamos retomar la actividad. Así es, se está moviendo Anfa, eh, hay hartas cositas interesantes de cómo se está moviendo el fútbol. Bueno, eh, comentarle a la gente que la semana pasada hicimos un sorteo de un anuario, el cual ya le llegó a nuestro querido ganador, así que Alexis nos va a comentar un poquito más sobre esa noticia y lo que tenemos para el día de hoy. Así es, hacer la invitación a todos nuestros seguidores que están eh, viendo el programa con nuestro gran invitado Pablo, Pablo Galdame, es que... Ahí, en nuestra publicación pongan ahí hashtag, yo quiero el anuario y se pueden hacer acreedores de esto. Miren muchachos, un anuario de la tercera división del año 2019. Eh, ya sorteamos uno, ya se fue a Constitución. Eh, ahí se fue el anuario que gentilmente nuestro amigo Ricardo, estadístico, apasionado, tuvo la idea de hacer este anuario de la... Tercera división A y B 2019. Así que a todos los amigos que quieran este anuario totalmente gratis, ahí, hashtag Yo Quiero el Anuario. Así es, ahí en nuestras redes sociales estuvimos subiendo la foto del flamante ganador, le llegó el anuario todo bien, todo desinfectado por Alexis, lo mandó limpiecito para allá. Así que es un buen anuario de todos los equipos de la tercera división del año 2019, incluido Municipal Lampa, del cual. Ya nuestro invitado nos va a comentar y que nos haga, queremos que escuchar de su propia voz, un resumen de lo que fue la campaña de Municipal Lampa en el 2019, para ir analizando y a ver si tenemos algunas cositas que ir comentando en común. Bueno, la campaña del equipo fue, en lo personal, gratificante. Eh, si bien es cierto, iniciamos el año de muy buena manera, con, con, con un claro objetivo de, de poder ser protagonista en la categoría y sin duda mejorar lo que se hizo el 2018, donde era recién el segundo año del equipo, eh, el cual me hacía cargo yo, eh, el equipo inició el, el 2017, y bueno, se me contrata para, para darle un plus distinto al equipo, al, al plantel, a los jugadores, en base a la, a la metodología de juego que, bueno, que, que me caracteriza, y uh -huh. gracias a Dios nos, ha ido, nos dio resultados bastante, el primer año se clasificó, eh, se llegó a una instancia um, importante, pero bueno, no se pudo, eh, no se pudo acceder a la, a la liguilla final. Quedamos atrás de, bueno, de, de las compañías de Curacaví y de Valle, que son tres equipos que en ese momento eran muy fuertes. El año pasado el equipo se metió en, en, eh, en la etapa, en las instancias finales y bueno, lamentablemente en el, el semifinales nos, nos tocó un equipo duro, un equipo que bueno que, que se preparó, que, que se conformó pues, como para subir eh, Y bueno, nosotros eh, bueno, en, en la medida que fuimos eh, avanzando en el campeonato, especialmente en la segunda rueda donde hicimos una, una campaña espectacular, eh, donde estuvimos, no recuerdo bien si fueron 10 o 11 partidos invictos eh, Después de un comienzo de un comienzo que no fue tan bueno, pero bueno en, el segundo, en la segunda rueda pude tener al equipo completo y después en la liguilla eh, también nos metimos dentro de, los, dentro de los mejores, clasificamos como mejores, mejores tercero y claro, en instancias finales eh, se notó una diferencia de, de plantel, como por ejemplo Rodelindo y los dos equipos del Sur que, que, bueno, que subieron, entonces ahí, ahí eh, la pistana también, Ahí sentimos un poco la diferencia del plantel, nosotros habíamos conformado un plantel para, bueno, para, para pensar a lo mejor en, en algo positivo, en algo importante, pero bueno, nos encontramos con otra realidad, pero así de todo, la campaña fue, fue espectacular, llegar a, a, la, a la etapa de semifinal, sin duda que era un logro importante de los muchachos, los chicos hicieron un gran sacrificio, para nosotros eh, es, un, es un trabajo distinto, nosotros es un proyecto social el cual lo encabeza nuestra nuestra alcaldesa Graciela Ortúzar, a través de la Corporación de Deporte de, de, de la Municipalidad Lampa, en el cual muchos de nuestros chicos trabajan en el día y en la noche van a entrenar con nosotros, o sea, acá a los chicos tampoco se les paga, esto es un proyecto social. Y si tú analizas, los cuatro, los cuatro equipos que llegaron a las instancias finales, el más débil éramos nosotros, por un entorno absolutamente distinto, distintas realidades. Pero bueno, satisfecho con el trabajo y por supuesto esperanzado de que se sigan haciendo bien las cosas, descubriendo talento y pudiendo entregarle la mejor herramienta a los chicos de Lampa y a los chicos también que nos, que nos vienen a acompañar en algunos casos de, desde la región metropolitana. No sé si los muchachos tienen alguna apreciación ya sobre esto, poeta Alexis, sobre lo que fue Monilampa el 2019. En, en esta ocasión quiero dejar a Alexis primero porque el otro día fui yo primero. <risa> estaba esperando Estaba echándole una mirada al anuario eh, <coughs> los de, de Municipal Lampa En la fase regular Terminó en el primer lugar Ojo ahí, primer lugar ahí En la primera fase del torneo del año pasado eh, Después ya en cuartos de finales eh, Eliminan a Macul Un partido pero muy emocionante Y claro, como lo comentaba ahí Pablo eh, Lamentablemente se vieron a un equipo que la verdad era imparable, como fue la Pintana Unida. Eh, ¿Qué, qué sentiste, eh, Pablo, ahí enfrentando al equipo de otra zona y que terminaron a la postre siendo candidato ahí a la final? ¿Y, y, y cómo viste el nivel entre los grupos? Porque ar, ar, harto se habla entre los grupos eh, del sur, el grupo norte, el grupo centro, que algunos son más débiles, otros más fuertes. Eh, ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, sin duda que el grupo nuestro... Eh, era un grupo difícil igual Hay, hay equipos que, que se preparan para subir Y especialmente los, los equipos del sur de, Se han hecho fuertes en el último tiempo eh, Si lo llevamos a la memoria Lo que fue el 2019 eh, Tanto La Pintana como Rodelindo Eran dos equipos candidatos a subir de categoría Y Rodelindo el primer año tendría que haber subido eh, Y del sur, eh, claramente los dos equipos que, bueno, que subieron eh, Tenían planteles como para Para pelear eh, y llegar a la distancia donde llegaron Creo que lo demostraron Fueron claros y justos Vencedores, nosotros a diferencia De ellos, eh, en la medida que Fuimos avanzando, como te dije anteriormente Fuimos agarrando confianza Y bueno, nos metimos en la, en la etapa final Donde nos tocó un equipo de como, como Macul, que lo conocíamos Lo habíamos enfrentado, era de nuestro grupo Y, y bueno eh, Ya le, le, le conocíamos un poco la, Le agarramos la mano en, en una forma futbolística eh, Porque no habían ganado No habían ganado bien en, en, la, en la etapa de la liguilla el primer partido Y en la etapa final Fuimos a, a buscar la clasificación a la cancha De ellos y, y le ganamos en su cancha Le ganamos bien, así que en ese sentido El equipo estaba maduro absolutamente Pero claro, en, en instancia de semifinal Nos tocó un equipo como la Pintana Que venía, que venía con un poderío Enorme, con, con jugadores que, De otra categoría eh, y bueno, eran realidad distintas, pero sí nos quedó la espina de que podríamos haber hecho algo más, los chicos estaban muy ilusionados, eh, les dolió mucho las la derrotas de, en, en esos partidos con la Pintana y con Lota, porque bueno fueron derrotas que, que no las esperábamos por marcadores abultados que no habíamos sufrido nunca, pero bueno, la realidad era, era, era esa. Eh, así todos los chicos quedaron muy tranquilos, en el municipio también, en, en la Corporación de Deportes también se llegó a una instancia importantísima de 32 equipos que vamos dentro de los mejores cuatro y eso por supuesto que a nosotros no, no, nos deja tranquilos y por supuesto que a los muchachos también porque hacen un sacrificio enorme como te dije recién, muchos trabajan y, o, y dejan de, a veces inclusive de lado su trabajo los fines de semana para, para ir a jugar ...por el equipo del municipio, por el equipo de la comuna... ...y bueno, eh, muy contento y agradecido por supuesto al municipio... ...especialmente a la alcaldesa, a la señora García Ortuzal, que, ...que me da esta posibilidad de poder trabajar con los chicos... ...de poder entregarles las mejores herramientas... ...los mejores valores en conjunto con mi equipo de trabajo... ...que la verdad llevamos este el tercer año... ...y bueno, estamos trabajando en la, en la, en la forma que, que se puede... ...como están trabajando casi todos los planteles hoy por hoy... ...con teletrabajo, enviando rutinas semanales de, de trabajo... Eh, y lamentablemente los chicos tienen que adaptarse a la circunstancia que tiene cada uno en su casa. Ellos graban las sesiones, nos envían videos, nos envían fotos y bueno, de esa forma nosotros eh, controlamos lo, lo que están haciendo. Así que ojalá poder eh, volver rápido a lo, a lo que es la cancha. Queríamos nosotros iniciar nuestra, nuestros entrenamientos en, en el mes de mayo, lamentablemente no se pudo. Lo mismo el mes de junio, así que estamos esperando y bueno y ojalá que, que en julio podamos volver eh, a lo menos a trabajar con grupos reducidos en cancha poder eh, eh, retomar lo que es el trabajo táctico el trabajo físico la pelotita que es lo que le gusta a, lo, a los futbolistas y bueno y ojalá que esto pa paulatinamente vaya vaya mermando vaya pasando que la pandemia se vaya expandiendo y que, que la vida normal que la, lo que hacemos todos los días eh, vuelva a la normalidad es un poco también lo que hablamos con los dirigentes de la anfa y deseando de que esto pase rápido, de que podamos trabajar con los muchachos de forma normal lo más rápido posible. Los muchachos están todos inquietos porque, claro, eh, la, la, la suma de contagio la suma de fallecidos cada vez más. Pero bueno, con el deseo de que, de que nuestros futbolistas, que las familias de nuestros futbolistas estén sanas, los mismos los dirigentes, todos los que formamos parte de esta familia de la tercera división y que podamos llegar eh, de buena manera al inicio del, del, del campeonato. ¿Poeta, tienes alguna consulta ahí para, para Pablo? Sí, sí, por, por supuesto. Eh, Pablo José Ángel, por, <risa> por acá, yo soy súper ácido, por si, por si no por si no por si no lo sabía. Eh, <risa> referente a que van a tener reunión en la, en la, en la tarde, me, me gustaría preguntarle si, si bueno, se, se va a saber el tema de, del protocolo que se filtró, como dije anteriormente, pero también eh, supongo que esperan, no sé, hacer tal vez una un tironcito de orejas o una observación a los a los cambios sobre las bases que tal vez se, se mantengan constantes las bases del torneo para, para este año y no sufran modificaciones como sí lo hizo el año pasado en cuanto al tema de los ascensos porque también cambian la, las planificaciones como equipo. Sí, bueno, un poco la, la modificación de, de lo que fue la modalidad de campeonato sobre el final, eh, donde creo que fue una situación en la que se tuvo que que realizar producto de la, de la instancia de, del campeonato, y nosotros lo entendimos de esa forma, se nos abrió una posibilidad a los a lo, a lo ocho que nos metimos sobre el final para, para poder ascender, y bueno, nos tocó a nosotros, lamentablemente a lo mejor para nosotros no la, pudimos a, no la pudimos asimilar de mejor manera, pero claro, fue una, fue una situación que se, que se asimiló en el momento, no era algo que... Que, que estaba planificado a lo mejor, pero bueno, eh, a lo mejor algunos equipos, claro, se sintieron perjudicados porque esa modificación se hizo sobre el final, pero fue una, fue una modificación eh, que tenía que hacerse, no, no, no había otra forma para, para, para que no fuera así. Y en ese sentido, bueno, hablando un poco con don Gerardo Castro, eh, y, y, y insistentemente consultándole qué, qué es lo que de qué forma vamos a jugar es un poco lo que también ellos van a conversar esta noche con los dirigentes entendiendo de que cada vez el, el, el año se va cortando porque ya estamos en la mitad del año no sabemos realmente en qué momento del año vamos a poder jugar y bueno, si tenemos que hacer un, a lo mejor un torneo corto vamos a tener que asimilar, a, asumir y, y, y jugar y competir de la forma que sea, a lo mejor este año va a ser distinto el año ojalá del próximo sea, sea normal y bueno, pero sí ent entendiendo de que la pandemia nos ha afectado a todos, de que imagínate que afecta a los clubes profesionales. Eh, recién, por ejemplo, Argentina, mi hijo te, te cuento lo, lo, lo que sé de él, de lo que me cuenta. Recién volverían a jugar en septiembre, la primera semana. Eh, él está acá en, en Santiago ahora. O sea, trabajan, si bien es cierto, por Zoom, pero todavía no han tocado la pelota. O sea, a lo menos tienen que tener cuatro semanas o cinco semanas de trabajo grupal, normal, eh, en realidad, para que inicie el campeonato. Lo mismo que acá. Acá se tiene una fecha tentativa que es el 31 de julio, primero de agosto, como, como ese fin de semana, iniciar la liga, la liga local. Eh, pero si los clubes no tienen cuatro semanas de preparación de forma, digamos, regular, en cancha, con todo, como se debe entrenar, el campeonato no va a poder empezar en, en esa fecha. Va a tener que irse, irse prolongando. Por ejemplo, si un equipo de provincia... Tiene las cuatro semanas y está en condiciones de empezar, tampoco va a poder empezar. Va a depender de que si los clubes de la región metropolitana hicieron cuatro semanas de sesiones eh, correspondientes. O sea, en estos momentos estamos sujetos a lo que pase, a lo que a lo que el Ministerio de Salud, a, a, lo, que, a lo que nos indique la pandemia, a lo que el camino, a lo que, lo que sigue de acá en adelante. Yo con respecto a eso le quería consultar, porque bueno, fuiste profesional, conoces las categorías de más arriba. Y la noticia de la semana en cuanto al fútbol chileno era esa Que ya se da una fecha para la vuelta del fútbol chileno eh, Se supone que nosotros, entre comillas, estamos imitando lo que están haciendo en otros países Y me parecía extraño que, por ejemplo, en países como Alemania, Inglaterra o España El inicio del campeonato no se determinó hasta el fin de la pandemia Aquí en Chile fue, está funcionando todo, yo creo, un poco extraño o de forma algo errónea A mi parecer porque, o sea, estamos en, eh, recién en la subida de, de contagios y de muertes y ya estamos dando fechas para que vuelva el campeonato. Yo creo que es un tema muy apresurado y creo que aquí también los temas económicos están eh, influyendo un poquito. ¿Qué crees tú sobre esto? Ya, bueno, nos has comentado ya un poco de lo que piensas y de a lo que está sujeto, pero ¿crees que es una buena decisión esa de anunciar tan rápido que ya está listo la fecha para volver? Mira, lo que yo creo, y, y viendo un poco también lo, lo que dije en relación a lo, a lo de Argentina eh, el mercado necesita moverse la liga necesita iniciar eh, hay un protocolo que lo, lo entregó la NFP hace varias semanas atrás eh, que le entregó al Ministerio del Deporte y, y de Salud, un protocolo en el cual inicialmente los equipos vuelven a entrenar en grupos reducidos luego los partidos amistosos y luego la competencia o sea, esto sin es gente, por supuesto en las la tribunas eh, Creería que, que a lo mejor está bien poner una fecha, pero esa fecha siempre va a estar sujeta a lo que vaya pasando en el camino, a que si la pandemia nos permite, si la curva se aplana, eh, si, nos, si no aumentamos los contagiados, yo creo que hoy por hoy dependemos lamentablemente de lo que la pandemia nos va, nos va indicando. Si la pandemia se, se aplana, yo creo que hay muchas posibilidades de volver a jugar o de que inicie los, las competencias, como se fue, como se hizo en Europa, pero claro, en Europa pasa, vamos con dos meses de fase y con muchos muertos de fase también creería que todavía faltan muchas personas lamentablemente es, es la realidad muchas personas van a morir y hay mucha gente que no, que no tiene conciencia de que sale igual a la calle que se van a, a la vega eh, y muchos lugares donde, donde no, no, no respeta la distancia social y eso lamentablemente no, no se puede controlar la gente necesita mucho salir entendiendo de que hay de que hay un gran una gran necesidad eh, y bueno vamos a depender de lo que la pandemia nos marque de acá en adelante lamentablemente eso no, es verdad ¿cómo? lo que dice, falta una... Antes de Alexi, eh, eh, eh, es verdad el tema de que estamos sujetos a lo que pase con la pandemia y al final es lo que pase con la gente, las decisiones que la gente tome de si poder salir o no o también las decisiones que tome el gobierno de estar haciendo cuarentenas en un lado, en otros no al final la gente sale y se traslada de una comuna que no tiene cuarentena a otra y termina contagiando igual a la gente, la pandemia está llegando a comunas donde no había eh, la semana pasada nos comentaba don Ricardo en Parral, el caso de 20 a 70 en una semana Entonces, bueno, hay mucho que analizar Obviamente todos estos protocolos Como dice, están sujetos a, a lo que pase con la pandemia Antes, Alexis, de seguir contigo Vamos a lo que dice la gente acá en las redes Mauricio Soto Sepúlveda Nos manda muchos comentarios, muchos saludos Manda ahí Grande Pablo eh, Nos comenta que manda saludos a su escuelita En Calera de Tango, que él jugó Que tiene muy buenos recuerdos del fútbol eh, le mandamos un saludo a Oriana Poblete también, que dice, felicitaciones, muy interesante, y pone hashtag, yo quiero anuario, así que ya está participando, eh, Mauricio Lara, mi padre, desde el norte, comenta, saludos muchachos, eh, gran programa, excelente, y me manda un saludo, así que le mando un saludo, está ahí en sus dos semanas de trabajo intensiva en el norte, eh, había comentado también, Tavo Maureira, eh, nos manda saludos al panel y también pone hashtag yo quiero el anuario Así que recordar a la gente que escribiendo hashtag yo quiero el anuario Estarán participando por el anuario a estar entregado el ganador Al final del programa que ahí Alexi está mostrando Ya tuvimos el primer ganador la semana pasada Así que estamos sorteando el segundo el día de hoy Así que invitamos a toda la gente a compartir y a comentar en las redes sociales En la transmisión del Facebook Live Ahora sí Alexi, vamos contigo Sí, he eh, eh, sabido que se está estableciendo un protocolo de entrenamiento, ¿no? eh, indicándole a los cuerpos médicos de, de los clubes para que eh, interactúen con la ANFA eh, y puedan eh, intercambiar ideas de qué le parece este protocolo. Eh, consultar por las instalaciones de Munilampa, eh, ¿cómo ves tú ese, ese punto? Nosotros tenemos tres, oh, tres o cuatro canchas para entrenar, las cuales son de propiedad de los clubes de, de la competencia local. Tenemos dos canchas de, de pasto natural, tenemos una cancha de pasto sintética. Esto, por supuesto, es, es un costo que tiene que, eh, que, tiene que eh, pagar la Corporación de Deportes. Pero bueno, en la realidad es lo que tenemos. Y en esas, en esas canchas, en esas tres o cuatro canchas que normalmente utilizamos para entrenar, es donde nosotros volveríamos a entrenar. Eh, los chicos se trasladan desde sus casas, y claro, siguiendo un poco el, el, el protocolo sanitario, eh, lo que dicen es que los chicos no se pueden cambiar en el, el lugar de la cancha, tienen que irse vestidos de su casa, y nosotros un poco eso es lo que lo que hacemos siempre, porque muchos chicos se van cambiados de su casa, se van directo al, a la cancha de entrenamiento, y de la cancha una vez finalizada la sesión o la práctica, se van a sus casas. Casi nadie se, se ducha en, el, en, en, en la en la cancha donde nosotros entrenamos habitualmente por, por un tema de, de frío, por un tema de, de, de clima, eh, porque es tarde, porque los chicos vienen de trabajar y, y bueno y necesitan llegar rápido a sus casas. Así que en ese sentido, pensando en, en ese protocolo, creería que no, no deberíamos tener problemas. Ojalá que lo podamos llevar de buena manera, realizar y que podamos trabajar a lo menos con grupo reducido, que era, era el, el, un poco lo que queríamos hacer eh, eh, en mayo y, o principios de junio, pero bueno, lamentablemente estamos sujetos a lo que nos indique esta pandemia. Eh, no sé si puede ser sí, eh, Pablo, otra ¿consulta sobre Sí. Uh -huh. sí eh, Pablo, eh, referente a lo, a lo mismo, ¿considera que las instalaciones eh, tengan las condiciones para un eventual retorno tanto a, la, a las prácticas como... Al, al campeonato doméstico porque también eh, la, los protocolos van a ser bastante estrictos y hay que tener bastante cuidado porque esto, uno, es eh, asintomático en la pandemia que estamos viendo como, como bien es sabido y aparte hay que tener en consideración que en China se, se consideró que ya estaba prácticamente pasado y hubo un rebrote y que esperemos no pase lo mismo acá. Sí, bueno, dentro de esos protocolos que, que, bueno, que seguramente la ANFA hoy, hoy esta noche nos va a solicitar y nos va a transmitir es lo que nosotros tenemos que de alguna forma exigirle a que los clubes también nos, nos puedan apoyar, eh, y no solamente para nosotros, sino que para todos los clubes, lo mismo cuando volvamos a jugar, se va a tener que vol volver a jugar sin público, algo que, que, bueno, que a lo mejor para nosotros no nos no, no afecta tanto porque por lo general llevamos poca gente pero, pero igual, hay que evitar los contagios, hay que evitar, hay que evitar eh, eh, la cercanía con las demás personas, y esa distancia social lamentablemente también la tenemos que asumir nosotros y, y en ese sentido, bueno, Tratar de que cada club pueda colaborar y pueda eh, tener lo más sanitizado posible su, su, su lugar de entrenamiento, su lugar de competencia. Y bueno, en, ahí tendrá que cada club tratar de, de, de, de recurrir o, o de, de, de, de gestionar de alguna forma para que estén las condiciones dadas para todos los que formos, formamos parte de, de, este, de, de esta familia. Eh, así es. Pablo, mira, acá tienes más saludos de bueno uno de los grandes jugadores de la categoría que fue Gonzalo Tapia, el delantero de, de Roelindo, te manda muchos saludos, dice, gran gran nivel de profesor. Eh, mi padre también comentó que te mandaba saludos, pero como ídolo azul que, que fuiste, que estábamos comentando ahí, no sé si le puedes mandar un saludito mi padre, se llama Mauricio Lara. Un abrazo a Mauricio, gran hincha de la U, por supuesto. Y a Gonzalo, que, que es, un, es uno, uno de los mejores jugadores que, que han pasado por esta categoría, así que aprovecho eh, la cámara para mandarle un abrazo y desearle mucha suerte y mucho éxito en lo que viene para él. Así es, uno de los grandes delanteros que, que ha tenido esta categoría, como dices tú, y que tiene el fútbol el nacional, es uno de los buenos valores que tenemos que... ...ha pasado por varias categorías. Le mandamos también un saludo a Andrés, Aguilera, o sea, Andrés González Aguilera, perdón, que pone... ...la actividad debe comenzar en la medida de lo posible, son muchos de los que viven esta de esta actividad. O sea, que él habla que se tiene que retomar porque hay mucha gente que trabaja de esto y, y es consecuente con eso. Y también comenta que el protocolo de ANFP es muy estricto y dice que el de ANFA debería ser similar lo hemos comentado y obviamente nos, ya nos han dicho que lo que tiene que ser, eh, entre comillas, similar en algunas medidas pero muy distinto por el tema económico, hay mucha diferencia entre primera división y tercera en cuanto a lo económico entonces, eso es lo que se está barajando entre ambos eh, protocolos, también nos comentaba Cristóbal Faúndez Muñoz que había llegado su anuario de manera perfecta, que estábamos, está muy contento así que nos mandaba grandes saludos, le mandamos un gran saludo a toda la gente que está comentando y recordar que tienen que comentar Hashtag yo quiero el anuario para estar participando por el anuario 2019 de la tercera división B. Yo Pablo quería hacerle una consulta en cuanto, bueno, nos hizo un resumen de lo que fue el, el, la campaña de Muni Lampa del año pasado. Yo estuve presente en el partido de que vencieron a Macul de visita en la Julia. Eh, vi ese partido y como tú nos hacías un resumen eh, muy acertado, encuentro que, bueno, mi apreciación era que... Y también estuve en el de La Pintana Llegaron muy desgastados a, a esas instancias Nosotros empezamos a hacer el seguimiento aproximadamente a mitad de año Volvimos con el programa Incluso hubo un momento donde hubieron unas dudas Que ustedes tuvieron en la seguidía de partidos De que no podían ganar, tenían algunos empates ¿Cree que eso también le pasó la cuenta al equipo De que la clasificación <coughs> con Pacol fue un poquito ahí? Eh, entre que no fue tan cómoda como la de otros partidos Y llegaron un, con un desgaste de una planificación que es tan larga a esa instancia Sí, puede ser que, la, que el desgaste del, del campeonato en sí nos no pasó la cuenta al final Nos faltaron un par de jugadores, especialmente los delanteros Que fueron los que hicieron la, la mayoría de los goles Y, y bueno, eh, después el, el equipo sí, sí sintió el, el desgaste, eso está, eso está claro Lamentablemente, en algunos, en algunos claro, se, se, vio, se vio reflejado el rendimiento. Eh, había cansancio, por supuesto. Eh, el campeonato para nosotros fue, fue larguísimo. Jugar 22, después 10, y después la liguilla final, eh, sin duda que, que desgasta. Más para los chicos que, bueno, que ellos eh, no viven de esto. Ellos juegan al, al fútbol o representan a la institución por, por una cuestión de cariño, de afecto con la comuna. Eh, crecieron ahí y, bueno... ...apoyado por supuesto por los que vienen de Santiago... ...pero nosotros en ese sentido somos súper profesionales... ...tratamos de entregarle la mejor herramienta a los chicos... ...entendiendo que, que, bueno, que vienen cansados... ...igual elaboramos microciclos para que ellos también tengan dosificación... ...si vienen cansados del trabajo, le hacemos trabajo de, de, diferenciado... ...y bueno, y tratamos de nivelar las cargas... ...para que lleguen de la mejor forma posible al, al partido... ...pero bueno, el campeonato es tan largo... ...es tan duro y es tan intenso, pero muy entretenido... ...y claro, a lo mejor a nosotros... Eh, nos pasó un poco factura eh, y un poco la cuenta lo que dices tú del, del desgaste, del, de la competencia, del, del, de la cantidad de partidos y, y bueno, de los viajes eh, y bueno, eh, bueno, no se pudo al final, no se, no se pudo, nos faltaron piernas, nos faltaron ideas, pero bueno, quería que hasta, hasta Macule el equipo estaba entero y, y bueno, nos faltó un poquito, un poquito nomás al final. Sí, yo ahí haciendo un, un leve recuerdo, eh, lamentablemente en ese partido también tuvieron un expulsado, la lesión del arquero, que fueron bajas también importantes para el partido con la Vintana. De hecho, era una era para anclar un poquito más adelante, tenemos un, una, un texto que escribió el profesor Claudio Quintigani sobre eso mismo, del desgaste de los equipos, de las condiciones. No sé si los muchachos tienen una pregunta antes de pasar a nuestros auspiciadores para luego continuar con mayor información. Por ahora, ¿no? Yo tengo sí. una pregunta. Yo sí tengo. Yo nomás poeta. Eh, Pablo, ¿cómo se estaba armando Municipal Lampo para esta temporada? Que había, tenían jugadores bastante interesantes, pero obviamente siempre la, la cosa es aspirar a más. Y supongo que el, lo, para esta temporada el, el tema es eh, subir de categoría. ¿Dónde encontró que, que había, que tal vez estaban un poco flojos sí y que tenía que reforzarse y qué nombres si es que se pueden saber. No, en ese sentido nosotros hicimos una prueba de jugadores a principios de años y, y bueno, tratando por supuesto y entendiendo que para nosotros eh, conformar un plantel competitivo es doblemente difícil porque estamos lejos de la, de la ciudad, estamos eh, muy lejos de, de lo que es el metro, los chicos les cuesta llegar les cuesta, imagínate, llegar a los que a los que viven en Lampa, imagínate a los que, a los que viven de Santiago. Así todo, eh, hay interés por, por ser parte del equipo, hay interés por, por formar parte del, del, del plantel de Municipal Lampa. Y bueno, estábamos conformando un equipo eh, en, en la realidad de, de, lo, que, de lo que hay. Muchos, muchos ya estaban del año pasado o del, desde que inició el proceso y esa era la, era la base del equipo teníamos 12 a 14 jugadores que estaban ya del año pasado que eran que eran los que este año iban a ser el, el fuerte del equipo sumado a, lo, a los más chicos que vienen creciendo que vienen buscando un espacio que también son de la comuna que hacemos nosotros una captación de jugadores de los clubes locales en el cual los mejorcitos los, los que tienen mejores condiciones nosotros los, los sacamos los rescatamos lo hacemos parte del equipo lo entrenamos y bueno y, y, y más de alguno ha, ha dado salto de calidad eh, se me viene a la memoria Kevin Gutiérrez, un chico que jugaba en el Lampa, que lo llevamos al Mundialito de Valdivia, el año 2018 eh, se destacó por su, por su potencia, por su velocidad, por, su, por, su, eh, por sus goles, lo vio Unión, eh, se fue a Unión, fichó en Unión eh, y el año pasado fue seleccionado sub-15 nacional. Entonces eso es un poco a lo que apunta a nuestro proyecto, a, a descubrir talento, a sacar chicos de la vulnerabilidad, apoyado por supuesto por el municipio, por la, por la señora Graciela, la alcaldesa, por la corporación de deporte y, y en base a un trabajo planificado y, y metodológico el cual realizamos nosotros en, en conjunto con nuestro equipo de trabajo. Así que en ese sentido corremos con desventaja porque no estamos en Santiago, a los chicos les cuesta llegar y lamentablemente tenemos que conformar el plantel con los que quieren estar, con los que hacen el sacrificio de llegar, recordar que a los chicos de Lampa no se les paga nada, entonces para la corporación es un, un esfuerzo también poder, poder eh, llevar, llevar a cabo este, este proyecto, pero, pero lo hacemos con, con, con un gran entusiasmo, con un gran profesionalismo de todo el grupo, eh, y bueno, eh, si no tuviéramos el apoyo del municipio no, no lo podríamos realizar, así que en ese sentido destacar por supuesto ese aporte, ese apoyo, y bueno, tratando por supuesto siempre de, de conformar un plantel para pelear, para lograr cosas importantes, y teniendo en cuenta también que hay otros planteles con, con otro nivel, con otra, otro nivel de jugadores pero bueno, eh, trabajando y, y entregando lo mejor para que los chicos el día que tengan que competir dejen lo mejor de, ca de cada uno Así es, usted comenta muy bien ahí la, la realidad por la que pasan los clubes de tercera división de los sacrificios que hacen los muchachos al final buscando una oportunidad en la que es la última categoría del fútbol chileno Vamos a pasar a saludar a nuestros colaboradores que también hacen posible esto, este programa eh, le mandamos un gran saludo a Eduardo de Newleprint porque pueden ustedes buscarlo ahí en @newleprint. Nuble Print, perdón, en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook. Contactarse con ellos para pedir estas cositas. haga entretenidos y lindos llaveritos de su equipo preferido. Tienen de todo, tacitas, eh, porta mouse, varias cositas, varios detalles ahí para colgar también en los autos. El mismo reloj que está mostrando Alexis que le llegó para su cumpleaños. Pueden contactarlo incluso ahora que se viene el Día del Padre. Qué buen regalo ahí para para hacer a todos los papás, pueden contactarse por ellos en redes sociales o al más 569-6692-7829 o al más 569-68602621, búsquenlos en arroba nubleprint. Otro de nuestros amigos que la semana, en la semana perdón, nos entregó una gran noticia es Biosman el Barbero, Sacó su salvoconducto, está al día, tiene permiso para hacer barbería y peluquería a domicilio. Así que vayan a buscarlo en las redes sociales de Josman Barber Shop, porque está trabajando nuestro amigo, está activo, como dirían ahí los puertorriqueños, los colombianos. Eh, te lleva ahora el sabor a la casa, te va a cortar el pelo, te atiende de buena forma, eh, todo con las medidas correspondientes de sanit sanitización. Así que no, es una gran noticia, nos entregó nuestro amigo de Josman Barber Shop. Le mandamos saludos también a, a las comunidades eh, Fede Chile, ¿eh? puedes buscarlos en Instagram, es la comunidad de hinchadas europeas, son los equipos ahí de, de las mayores ligas europeas quienes se juntan, forman una comunidad y también equipos, por ahora están en stand-by, están en pausa por el tema de la pandemia, pero prontamente volverán a las canchas, tienen su liga, tienen su campeonato, tienen sus comunidades, así que puedes ir enterándote de noticias, subiendo tus fotos con tu camiseta ahora en la pandemia, si eres hincha de un equipo europeo, únete a esta comunidad Fede Chile, búscalos en Instagram. Otro de nuestros amigos que también nos eh, ayudan son AquaAntu. Antu, los amigos eh, pueden buscarnos en arroba aquaantu en Instagram para pedir agua para pedir eh, tu bidón, tu dispensador a casa, ahí tienes todos los datos, todos el contacto en las redes sociales arroba agua y también contacto telefónico para pedir el tu bidón con agua y dispensador a la puerta de tu casa. Le mandamos saludos también a Bazar Cafetero, nuestros amigos que tienen el mejor café para este invierno. Ya se está poniendo frío, qué mejor que acompañar con un café. Así que le mandamos un saludo a los amigos de Bazar Cafetero. Búscalos en arroba Bazar Cafetero en Instagram o en Facebook para ver sus publicaciones, cómo contactar, qué pedir. Eh, informarte también de qué café tomar por gusto, eh, cómo hacerlo. Así que ahí está todo en nuestras redes sociales. Eh, los nuevos que se integraron ahora hace poco fue... Foodshop, una tienda online de camisetas, son los amigos que puedes buscar en también en Instagram, estaban con un gran sorteo, la mejor calidad en camisetas. Foodshop, puedes buscarlo ahí, es una tienda online, hay de todas las camisetas nacionales e internacionales, haces tus pedidos, búscalos en sus redes sociales, arroba en Instagram, para ver, para hacer tus pedidos, Se si siguen trabajando, se si siguen haciendo pedidos, así que los amigos de Foodshop están trabajando. Planeta 7 también te lleva los mejores implementos deportivos a tu casa. Tienes que buscarlos en arroba Planeta 7 para pedir ahí tus implementos para entrenar en casa. Si te falta algo, ahí puedes ir tu gimnasio con los amigos de Planeta 7. Contacta a los medios con para preguntar por precios, datos, están agregando cosas, se están agregando materiales para que puedas entrenar en tu casa en esta pandemia. E incluso cuando pase posteriormente, nunca está de más tener tu implemento deportivo ahí en casa. Y el último que fue, que se agregó solamente la semana pasada, son nuestros amigos de Fútbol Connect, que es una red social eh, o una aplicación que está en iOS o en Android. Puedes buscarla para tener mayor información o en Instagram, arroba eh, Fútbol para ver videos, para subir tus videos, para ver noticias del fútbol nacional e internacional, buscar nuevos talentos, o también explotar algún nuevo talento. Si tienes algún video de algún joven que sea interesante o jugadas, algo para armar tu video, puedes contactarte con ellos. Tienen toda una red ahí de contactos, eh, lo que puede hacer Fútbol Connect para ayudarte en todo lo que sea el fútbol y crecer tu red social de contactos. Así que le mandamos un gran abrazo y un gran eh, aplauso a todos nuestros colaboradores ahí desde de la casa que siguen trabajando y siguen siendo parte del programa Ataque de Alexis, no sé si tienes alguna pregunta también ahora para nuestro invitado para seguir con los temas de adelante eh, Bueno, preguntarle cuáles son la, la, las aspiraciones a la reunión, ¿le adelantaron algo? ¿De qué se va a tratar, Pablo? No, la verdad que no me imagino que un poco para delinear lo que las alternativas que, que tiene la ANFA como para, para volver a, a entrenar o o alguna estrategia que tengan ellos, la verdad que no, no lo sé muy bien, pero sí me imagino que, que bueno pensando hipotéticamente en poder retomar la actividad eh, lo más pronto posible, dependiendo por supuesto siempre de lo que pueda pasar y, y de, lo, de, la, de la pandemia, si nos permitan o no, y bueno, eh, creo que siempre es bueno tener eh, fechas tentativas y dependiendo por supuesto de, de lo que pasa. pero eh, me imagino que nos van a entregar un protocolo En el cual tendremos que basarnos todos Una vez que, que se restablezca esto eh, Antes de seguir Pablo. quiero mandarle un gran saludo eh, Alexis, quiero mandarle un gran saludo a, a Ricardo Araya que lo tuvimos en la semana pasada Acá en el programa Que bueno nos habla sobre si los protocolos se parece Si el de ANFA se parece al de ANFP No tendría ninguna opción de participar Así que vamos a tener que esperar ¿Qué va a pasar ahora en la reunión? A ver qué les informan, qué adelanto les dan. Un gran saludo también a Eric Poblete, jugador de Gasparín, que dice saludos al programa, que sus familias estén súper bien. Dios les bendiga. Le mandamos un gran saludo a Eric, que me imagino que está ahí con muchas ganas de volver a la cancha. ¿eh? De estar... Miren el comentario que llegó acá. Don Tulio Pinilla, saludos a los muchachos y al profe Pablo. Un abrazo. Apareció el profe Tulio. Se le dieron permiso. No Ahí sí, le, le dieron el router, el modelo, la contraseña del Wi-Fi para que comentara un poquito del programa hoy día. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que está comentando. Recordad que tienen que comentar hashtag yo el anuario para estar participando por el anuario que estamos eh, sorteando al final del programa. Ahora sí, Alexis. Se nos quedó pegado, parece Alexis. Sí. No sé si se se se Sí, sí, sí. Ah, no, ahí está. Ahí escuchó, ¿no? Ahora sí, Alexis. No. ¿Me escuchan? ¿Sí, sí, ahora ahora sí? sí, ahora sí. Yo quería preguntarle a Pablo si, si ha tenido contacto con los más eh, presidentes, entrenadores del grupo de él. La verdad que no, no hemos tenido contacto. Sí, han estado permanentemente don Martín y don Gerardo enviando correos, saludando a todos a todos los dirigentes eh, y bueno y deseando que esto pase rápido y también eh, esperando qué es lo que viene más adelante o sea estamos todos creo yo en las mismas, esperando y tratando de, de, de tener algo de, de lucidez para, para lo que es el futuro de, de la categoría si se va a jugar o no, cuándo se va a jugar cuál va a ser la, la modalidad del campeonato creyendo de que vamos a jugar eh, los últimos cuatro o cinco meses, ojalá del año este campeonato y bueno tendrán tendrán que adaptar el, el, la modalidad o el torneo, el fixture para que podamos jugar los últimos meses y que se puedan resolver el tema de los ascensos eh, porque eso es algo que, que bueno que por reglamento se tiene que dar así que estamos esperando ojalá que, que haya algo de, de claridad y bueno eh, por supuesto que siempre poniendo la mejor de nuestra de nuestra parte para que para que esto se dé para que la categoría crezca, para que la categoría eh, siga, siga funcionando y, y bueno, tratando, cada uno creo yo en esta instancia, poniendo lo mejor de sí y aportando un granito de, de, de arena para que esto funcione y, y que resulte porque la verdad es que no va a ser fácil poder realizar el campeonato y en ese sentido todos los clubes tenemos que poner eh, lo mejor de sí en el tema de la sanitización y, y tratar de llevar lo más cercano posible lo que es el protocolo a, a cada instancia, a cada partido A cada sesión de entrenamiento Tal cual seguramente lo van, lo van a exigir Los, los dirigentes del ANFA Mire profe, acá tiene otro gran saludo De uno de sus baluartes Matías Garcés pone Un abrazo profe, ya volveremos Qué importante el Mati para el equipo No solo Matías, lo que, juega, sino que Como persona Sí, Matías es un chico que bueno que Lo conozco desde que llegué al club Que ha ido creciendo Ha ido evolucionando mucho su trabajo eh, y bueno, el año pasado tuvo un gran campeonato, tuvo partidos sensacionales, recuerdo el, el, el penal que atajó contra Valle, que nos metió en la, en, la, en la entancia final, y eso por supuesto que es propio del trabajo, del trabajo que, que realiza el día a día, eh, desde el año pasado está trabajando con un peor de arquero que un chico que trabaja también conmigo, eh, Cristian Villanueva, que yo lo llevé, y bueno, eh, se nota el trabajo, se nota eh, el rendimiento que ha tenido, bueno, por supuesto apoyado por todo el cuerpo técnico, por Miguel Bernal, eh, por Roberto Chávez, por, por Fabián que es el utilero, somos una familia nosotros Don Miguel Navarrete que también relata los partidos que le pone todo el corazón en cada relato en cada partido, y después bueno el, el apoyo del, del, de la corporación y del, del municipio que sin duda son, son incondicionales así que en ese sentido agradecer eh, y a mí también en lo personal que me hayan dado la posibilidad de trabajar con los chicos de la comuna, con chicos vulnerables eh, y bueno y, y seguir porque esto todavía no, no, no, nadie ha dicho que no, no va a seguir y bueno, feliz de poder eh, contribuir con mi experiencia, con toda mi, mi expertise como, como futbolista y hoy por hoy como entrenador con, con ese grupo de jugadores que tienen muchos sueños. Por supuesto que nutrimos esos sueños con, con, con un gran profesionalismo de todos. Yo creo que eso marca también a, lo, a los jugadores, es importante tener esa relación con alguien de experiencia, que no solo es fútbol, sino que hay muchas cosas, muchos valores que se van aprendiendo a lo largo de todo este proceso. Ignacio Andrés Acevedo también pone aguante, profe, vamos, Muni. Eh, mira, otro poeta te mandan un saludo acá, Fabi Ramos Dale poeta, <risa> métetele corte Dale, de pelo ya, Cada semana que pasa, poeta va a quedar así con el pelo más largo Así que estamos esperando todavía el corte de pelo Lo que pasa es que Josman llega por solo Santiago No alcanza a ir a, a, a, a donde está en el aislamiento de, de poeta Profe, eh, bueno eh, ah Informale a Alexis Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Sí. Oriana Poblete, entonces, la ganadora del anuario. Ahí nuestro notario certifica que Oriana Poblete se hace acreedora del anuario de esta semana. Así que Oriana, ¿eh? vamos a contactarla por interno para hacerle llegar su anuario. Muchas gracias por participar. ¿eh? Sí, le agradecemos. Son a la gente. Un aplauso. Sí, sí, se lo merece, se lo ganó. Eh. Bueno, se lo ganó, se lo ganó, se antes, ganó. Eh, profe, habíamos adelantado un poquito una visión de otro de los DT de, de, de tercera edición, uno de los bastante antiguos en el, en el rubro y de los cabos ahí, de los viejos zorros Que nosotros siempre hemos dicho que tenemos muy buena relación, el profesor Claudio Quintiliani El cual en su Facebook, abierta públicamente, puso una, un texto sobre lo que está pasando Y sobre lo que opinan en la competencia en la cual habla de una competencia de la tercera B Que se inicia con clubes entre comillas de barrio o municipales Los cuales compiten son 36 eh, equipos Donde solo ascienden 2 y descienden 3 Estos vuelven a su asociación de origen Luego habla de la modificación que causa en tercera A Donde son 16 y suben 2 y hace un pequeño resumen a todos los gastos y la el, el tema de la pelea que hay entre los equipos sin recursos Contra los que tienen muchos recursos Usted nos comenta que son un equipo municipal y el proyecto es, es, es muy aterrizado y, y, y muy costoso ¿Qué opina usted? Porque él pone un planteamiento de que en base a todo esto deberían haber algunas modificaciones para que la, la competencia, ya sea de este año o del próximo, sea un poquito más equitativa <coughs> para todos los equipos. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Bueno, las opiniones cada uno, por supuesto, son responsables del que la emite y son, por supuesto, respetables. Eh, en ese sentido, cada club tiene, tiene su propio presupuesto. Nosotros somos un equipo, si bien cierto, municipal. Dependemos de un presupuesto de, que pasa por la Corporación de Deporte, pero también tenemos una realidad. La comuna de Lampa es una comuna pobre, una comuna, una comuna humilde, y, y este proyecto que, que inició hace, hace un poco más de tres años la alcaldesa eh, apunta a eso, a, a sacar a los chicos de la vulnerabilidad, eh, de que podamos competir de igual forma con, con el resto, eh, y en ese sentido nosotros nos sentimos privilegiados, porque cuando, por ejemplo, vamos a Valle, nos vamos, nos viajamos el día anterior, nos, nos alojamos en un hotel... Eh, los chicos comen bien, en ese sentido no tienen problema eh, Pero bueno, claro, a lo mejor no se les paga a los chicos como a otros clubes Lamentablemente es la realidad Y nosotros desde un principio lo entendimos y aceptamos las la reglas del juego, lamentablemente Y lo primero que se le dice a los chicos, muchachos acá no se les paga Acá tienen la posibilidad de jugar, de darse a conocer, de darse a mostrar En base a, a un buen campeonato Y así varios chicos han, han dado saltos de calidad a otros equipos, a otras categorías y bueno, son las son la reglas del juego este año, por ejemplo, la ANFA eh, estipuló no pagar inscripción de jugadores y eso ya para los clubes eh, eh, es un club importante entonces esa decisión creo que yo que suma es muy positiva, se agradece por supuesto y bueno, después cada uno ve donde le apetece el zapato eh, y, y Don Martín bien dice acá nadie se le puso una pistola en el pecho para postular a jugar lamentablemente y hay que bancársela tal cual está las reglas están para todos iguales algunos tendrán más presupuesto que otros, es la, es la, son las reglas del juego. Pasa lo mismo en los clubes de, de primera, donde la UR, Colo y Católica reciben un, reciben un presupuesto distinto del canal de, de televisión a los clubes más chicos. Pasa en todo orden de cosas. Entonces, sabemos cómo son las reglas, sabemos cómo, cómo funciona esto. El que quiere estar, está. Y el que no, lamentablemente, ¿qué más se puede hacer? No hay, no hay otra forma. Así es, es la, la realidad y en las visiones que hay en tanto de distintos DT, distintos dirigentes. No sé si los muchachos tienen ya alguna última pregunta para sí. ir cerrando la entrevista del día de hoy. Por supuesto, yo siempre tengo preguntas. Dele no más Pablo, ¿encuentra viable que el torneo empiece en septiembre u octubre como se seguramente se los van a plantear ahora en la, en la reunión, pero que dure hasta finales de enero o febrero, que según la información que yo manejo de una fuente bastante confiable, lo encuentra viable. ¿A qué voy con esto? Por el mismo tema de que usted dice que no, no hay un compromiso monetario y también hay que considerar que los, los jugadores también están acostumbrados a descansar, a salir de vacaciones, lo que corresponde también a ese periodo. Eh, bueno, en relación a la exactitud de, de tu comentario, la verdad es que no, no manejo esa, esa información, seguramente hoy nos no la van a dar a conocer, pero claro, hacer un campeonato o reacomodar un campeonato a tres meses, que son los últimos tres meses del año, es imposible, entonces claro, claramente el campeonato se tendría que alargar, y me parece de, de forma muy sensata, alargar enero y febrero, para poder jugar eh, o, a, o de alguna forma acercarse a lo que era el campeonato de forma regular. Después, bueno, si hay cansancio, lamentablemente va a estar. Los chicos lo único que quieren en este momento es jugar. Y me lo dicen permanentemente, todos los días me escriben, me escriben por WhatsApp, profe, ¿cuándo volvemos? Profe, ¿cuándo queremos puro volver a jugar? Entonces, y va a pasar en, en, en la Liga de Primera División. También van a tener que jugar muchos partidos entre semana. Lamentablemente va a ser, va a ser la realidad. Reacomodar el campeonato a cuatro o cinco o a seis meses, no lo sé, eh, y apretadito porque, bueno, se tiene que jugar rápido, eh, se tiene que decidir ascenso y, bueno, nos tendremos que adaptar. Si, si tenemos que pasarnos eh, la Navidad o el Año Nuevo en, en nuestras casas esperando jugar un partido de tercera, lo vamos a tener que hacer porque para nosotros esto es una pasión, para mis, mis jugadores, para mis dirigidos también, para los chicos que trabajan conmigo en, en el equipo también. En este momento, creo yo, estamos todos asustados por lo que, por lo que estamos viviendo como, como pandemia a nivel mundial. Y lamentablemente eh, es, es la realidad, es lo que nos tocó. Se si nos metió este virus, hay que zafar de la forma que podamos. ¿Cómo? Quedándonos en casa, llevando los, los protocolos que, que nos indica el Ministerio de Salud, el gobierno. Y bueno, una vez que pase, que se aplane la curva, ojalá Dios quiera que sea pronto, volver a jugar paulatinamente, a entrenar y bueno, y después ir retomando la actividad en la medida que se pueda y jugar como, como, los, como lo estimen los, los directivos que, están, que son los encargados de, de proponer. Y a lo mejor hoy día lo, van a, también van a participar los dirigentes para, para poder pimpoñar ideas, para hacer un, una retroalimentación, un feedback, para ver qué es lo mejor y de cuándo se podría iniciar, cuándo podría terminar, pensando que también el próximo año hay que jugar. Así que no sabemos bien qué es lo que va a pasar, pero bueno, ojalá se pueda jugar de buena manera, que los chicos vuelvan a jugar, vuelvan a competir, que es lo que más quieren y nosotros también. Alexis, una última consulta ya para ir cerrando la, la entrevista también del, del día de hoy con Pablo. Solamente agradecerle a Pablo la gentileza de conversar con nosotros. ¿Y, y cómo sería la disponibilidad si es que se plantea jugar en, entre semanas? Bueno, lamentablemente nosotros para nosotros sería perjudicial porque los chicos trabajan. Eh, ahí habría que acomodar cada uno su, su horario o, o que asistan a los partidos los, los chicos que puedan. Lamentablemente nosotros eh, tenemos ese problema, pero sabemos las reglas del juego desde antes, entonces se le planteará a los jugadores, a los chicos, muchachos, esta es la situación, hay que acomodarse, hay que adaptarse, y bueno, ya conoceremos las reglas del juego y tendremos que entrar a competir como podamos. Así es, es algo que hemos comentado bastante, y de hecho el mismo profe Claudio quintinani fue el que decía en algún momento, son las reglas del juego, todos entran sabiendo cómo es el sistema, eh, no hay modificaciones, yo le quería hacer la última consulta y se la hacemos a todos. ¿Cree que habría que hacer ya una modificación en cuanto al tema de, de los cubos eh, en la edad, si ampliarlos un poquito y la integración de algún extranjero a la tercera división? Bueno, ese es un tema que, que está arriba de la mesa de, de los dirigentes de la ANFA eh, y más de algún dirigente lo, lo solicitó y bueno tenemos tanto, tanto extranjero viviendo en el país que a lo mejor permitir que uno que uno pueda participar yo creo que no, no, no es descabellado pensarlo pero siempre siempre y cuando ese jugador eh, haya haya permanecido en el país a lo menos cinco años no que traigan jugadores como para reforzar la categoría y le quiten la posibilidad a un chico que, que viene creciendo o que está buscando un espacio para poder eh, resurgir en el fútbol, así que ahí habría que darle una vuelta eh, buscar la, el acomodo de mejor manera y claro a lo mejor permitir que que la categoría se alargue un poquito en la edad, para que esos chicos que cumplen 25 años no tengan que, que irse a, o dejar la categoría, porque claro, a esa edad es difícil volver a, a reinsertarse en el fútbol, muchos eh, le ha costado el doble, la vuelta ha sido para ellos un poco más larga, eh, y bueno, creo que no sería descabellado a lo mejor permitir un extranjero dos máximo y alargar un añito o dos la, el, el, el, el cupo de, de edad para la categoría. Bueno, le agradecemos entonces su visión, es, es importante, nosotros estamos recolectando también información porque es una idea que siempre también hemos intentado plantear y ojalá se pudiera concretar obviamente viendo todas las aristas de para que sea beneficiario para los clubes. José Ángel, un agrado tenerte el día de hoy en el programa por acá. Lo sé Mauricio, sé que es un agrado para ti tenerme acá. No, eh, Un agrado <risa> también como siempre estar, estar acá con ustedes, hablar de fútbol, de, de lo que está aconteciendo en, en la tercera división. Y mantener a la gente informada que, que es lo que nos compete Y también mmm, tratar de dar Una una pizca de realidad Sobre la situación de tanto de los clubes Ya hemos tenido de, de varios Y también lo, lo mismo que hablaba Pablo Con, con nosotros de, de clubes que tienen Un tema siempre social Y que obviamente se agradece Sí, así es, muy buena esa labor, así que agradecido. Alexis, gracias por tu gestión con el anuario, por traernos a este gran el día de hoy y también ha sido un agrado tenerte por acá. Ya, muchachos, un agrado poder conversar de fútbol Como le digo yo, eh, sirve como terapia Para salir un poco de lo que estamos viviendo eh, Qué mejor manera, con grandes invitados Agradecer a Ricardo Leiva Que nos está eh, auspiciando no Estos lindos anuarios que ya tenemos La ganadora, y también Obviamente mostrarles, antes que, antes que Termine el programa, miren, a ver se ve por ahí La camiseta de la ventana, Así que ahí, auspiciado por la ventana esta semana Así es, Pronto ya queda... vamos a estar los auspiciados por la. <coughs> sí, también no, vamos a empezar a recolectar camisetas de todos los equipos, así que no, no, pablo, pode sino... no podemos, no podemos regalar camisetas. De Dejamos a tres jugadores sin camiseta. Camiseta, camiseta. Claro. <risa> Perdón, para final de temporada. <risa> puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, Pablo, ha sido un agrado tenerte el día de hoy, qué agrado conversar, saber la realidad de lo que está pasando en el club, así que nada, desearte el mayor de los éxitos, que sea también una reunión provechosa y también ahí vamos a seguir en contacto para saber cómo va avanzando todo en Munilampa. Bueno, yo le agradezco a ustedes por el contacto, por, por la llamada, por la preocupación de, de la categoría, entendiendo que es una categoría eh, súper sacrificada para los chicos, pero bueno, hay muchos chicos que tienen un gran sueño y, y nada, pedirles que nos acompañen, que nos apoyen, aprovechar la cámara para mandar un abrazo grande a todos mis jugadores, a todos mis dirigidos, que seguramente la mayoría debe, debe estar viendo, agradecer a ustedes también el entusiasmo que le ponen, bueno, y a la, a la gente especialmente de Lampa, que nos apoya, que, que crean este proyecto, agradecer a la alcaldesa, a la señora García Ortúzar, a la Corporación de Deporte, a don Miguel Navarrete, que, que siempre está eh, es un pilar fundamental para, para el club, para mi equipo de trabajo también, así que un abrazo grande, ojalá podamos... Pronto volver a, a lo que más nos gusta Que es a la competencia del fútbol Así es, así que le mandamos un gran saludo A toda la gente de Lampa, a todos esos jugadores Dirigentes y entrenadores De la categoría de la tercera división B Un gran abrazo a toda la gente, agradecer a todos los que comentaron Compartieron, le mandamos saludos a Fakir Ahí que está detrás de nosotros Haciendo posible esto, un gran abrazo Y nos vemos la próxima semana Con información de la reunión de la tercera división B Un gran abrazo a todos chao chao nos vemos chao gracias